En Fenasco, los cursos de lengua de señas son claramente como un Ferrari o un Rolex de marca. Nuestra experiencia y calidad en la enseñanza es lo que a otros cursos les hace falta. Que no te salpiquen, estamos a otro nivel.